Comparto pantalla, en Photoshop. La intención es de que representen texturas. Entonces, como estamos trabajando aquí en Photoshop y con el mouse sin tablet, no es necesaria tanta precisión porque es difícil lograrla con el mouse. Entonces, me voy a ir aquí, voy a hacer el cilindro para el metal. Me voy a la pirámide que tenemos de este lado. Y de aquí, la naranja. Listo. Nueva capa. Y voy a agarrar otra vez el pincel. Aquí lo que yo usaba en el otro es el aerógrafo. Aquí para simular el, el aerógrafo, aquí está este pincel con dureza cero. Para que los límites de donde va la pintura se noten menos. Voy a cambiar el tamaño. Y aparte del tamaño y la dureza, en opacidad le voy a bajar al 50. Ahora, para madera, aquí abajo a la izquierda, voy a agarrar algún color algún café, me, me muevo aquí o pueden poner desde la biblioteca de colores, hay más yo prefiero agarrarlos desde aquí ahí está, aquí un café clarito estoy en una nueva capa, la capa 3 y voy a dibujar vean cómo la dureza, como se la puse en cero es, es diferente, como la opacidad está en 49, también es diferente entonces voy a dibujar un poquito más por acá y voy a agarrar el borrador. Al borrador sí le voy a poner mucha dureza para que me defina bien el borrado de los bordes. Listo. Luego en otra capa voy a agarrar colores un poquito más oscuros, como hace rato lo había definido. Entonces agarro otra vez el pincel, agarro otra vez el color, agarro uno más oscuro. Y ya estoy en la capa 4, no en la 3. La 3 contiene esta primera base. La 4 va a contener el café que es más oscuro. Ya está. Y en la capa 5, una nueva capa, voy a agarrar otra vez un café, pero ahora mucho más oscuro. Voy otra vez al pincel. Y el más oscuro se lo voy a poner aquí, suponiendo que la luz viene desde acá. Entonces pinto, pinto, pinto. está, no me importa que me salga poquito. Y con borrador quito todas las líneas extra. Quito aquí, quito aquí. Borro aquí. Y en la capa donde había dibujado todas estas líneas, la voy a subir. Nomás la arrastro, le doy clic la arrastro hasta arriba para que las líneas me queden bien definidas. Aquí en la capa 5 es donde dibujé esto. Este, la luz, la voy a quitar Listo, ya está este. Voy a hacerle un poquito de zoom para empezar a dibujar en una capa número 6. En la capa 2 la voy a poner. En la capa 6 voy a dibujar las rayitas para representar la madera. Llevarían un tamaño muy chiquitito, de dos píxeles. Y una opacidad, se las voy a bajar aún más a 21. Las voy a dibujar aquí con el mouse. Estas deben ir en esta dirección, entonces lo voy a hacer. Voy a al azar, las líneas no importa. Ahí por acá. Yo voy a hacer un pequeño nodo. Cambio de color? Líneas pero ahora más oscuras. Voy por líneas por aquí. Recuerden el chiste no es detallar mucho. El chiste es representar de una manera rápida, con bocetos si rápidos, un material que cualquier persona entienda qué es lo que están queriendo representar. Voy a agarrar un color más claro. Pongo otras líneas. Veo unas líneas por aquí. Y listo. Ya está aquí el primer material. Tenemos madera. Me voy al metal. En el metal, como no me afecta, como no tengo nada dibujado aquí, puedo seguir creando capas o usar las mismas. Yo, por si las dudas, voy a crear una nueva capa. Tengo mi plumón. Botón derecho para aumentar el tamaño. La dureza se la dejo baja. Y ahora voy a cambiar de color. Voy por una base gris. Aquí está. La opacidad, esta se la voy a subir al 100 para que se note bien. Toda esta base. Ya está. Borro los excedentes. Excelentes borrados y empiezo con brillos. Botón derecho, tamaño lo disminuyo, dureza la bajo al cero. Y empiezo con colores, un gris más oscuro para las sombras. Tamaño borrador, ahí está. Tamaño lo voy a bajar, dureza se la bajo al máximo. Color gris oscuro, paso por aquí, paso por acá afuera. Paso al centro. Borro excedentes. Ahora me voy con los brillos. Regreso al plumón. Tamaño bajo. Color casi blanco. Gris más claro. Opacidad se la voy a bajar un poquito. Y marco los brillos. Lo hago aún más chiquito. Y marco brillos delgaditos. Me voy a un blanco. Me voy a opacidad más bajita y marco otros brillos por aquí. Ahí está más o menos representado el metal. Ustedes pueden difuminar con esta herramienta. Es esta de aquí, una gotita. Ayuda a difuminar los colores. ¿Qué más? Sigue esta pirámide transparente. Para esta voy a crear una nueva capa, capa 8. Le voy a poner un color es un agua estoy en el plumón aumento el tamaño, bajo la dureza y dibujo encima Ahí está en una capa nueva, una capa que esté por abajo voy a dibujar las líneas negras que representan la parte de atrás, como si estuviera dibujando por atrás este lo voy a hacer de color negro color oscuro tengo estas líneas así más o menos. Para que parezca que está pasando por atrás, que es un vidrio. Luego por encima de la capa azul. Bueno, primero hay que borrar los excedentes. Me agarro el borrador. Ahí está. Ahora dibujar brillos. Capa 10, la nueva capa. Agarro mi plumón. El brillo duele a cero. Tamaño está bien 12. Colores, voy a agarrar un más clarito y voy a dibujar una línea por aquí. Voy a mandar más claro. Ahí está. Estos brillos se notan muy poco, entonces voy a agarrar de plano colores blancos. Opacidad se la bajo. Ahí está. Estos brillos ya se notan mucho más. Voy a aumentar la opacidad al 100 para agregar un brillo fuerte. Halo rápido. Y brillo por acá. Por último, la naranja. Aquí hay una nueva, nueva capa. Va a ser un color sólido, entonces puedo aumentar la de esta, el tamaño. Me voy a un naranja. Opacidad está bien al 100. Y pinto. Simplemente pinto encima. Borro los excedentes. Luego, sigue las sombras, entonces voy a agarrarlo uno más oscuro. Ahí sí le bajo la opacidad mucho. Una nueva capa, capa 12, y dibujo por afuera así. lo doy varias pasadas para que poco a poco se vaya iluminando la sombra y no quede de golpe todo negro. Ahora agarro un color completamente negro y le paso otra vez, pero por abajo. Y sigue el brillo de la naranja, nueva capa, capa 13. Agarro un color blanco. Este, como voy a empezar de poco a poco, voy a bajar el tamaño, quitar toda la dureza. Va, va otra vez, mi color menos tamaño. Y opacidad nueve está bien, entonces empiezo aquí a dibujar en círculos. Y el círculo lo voy haciendo cada vez más grande. Esta es una primera parte, empiezo otra vez desde el centro. Me extiendo, otra vez desde el centro. Me extiendo otra vez, otra vez al centro. Y como ya voy solo al centro, el brillo, entonces aumento la opacidad. Voy a dibujar un poquito más aquí. Bajo la opacidad. Este, y difumino un poquito. Y listo, así ya están representando cuatro materiales de manera rápida. Este, y usando capas en Photoshop, en el caso de Photoshop, capas y simplemente pincel y borrador. Y en el pincel, ya saben, para editar, botón derecho y aquí cambian tamaños, durezas y en la barrita de arriba también la opacidad.